Buongiorno cari amigo, da Pablo Doy hoy un bienvenido a todas las personas que se han inscrito a este canal Gracias, veramente, veramente Aspetto que este ejercicio, aunque no Solo cueste, tú, tú, los que hay en, nuestro, en mi canal, te puedan servir de gran utilidad para tu performance. El giorno de hoy, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer cinco pues, ejercicios para alzar un poco el pectoral, y aunque el mío no es così tanto groso pero no hay eso que mantenerlo. Adiós, que no se puedan dar en palestra si tú hay una banda elástica. Qué medio que pare con estos ejercicios para mantenerte siempre en forma. Te recuerdo, ONI elástico a una resistencia. Hoy he probado, hoy, hoy he portado uno intermedio, el giallo y, y el arancione. Aunque cuesta dos bandas elásticas que tienen la, la, la, la manigueta, ¿no? Cuesta la blue la, la, la un poquito, digamos, intermedia. Arancione, el arancione es más fuerte. El día de hoy, estos ejercicios que voy a hacer para eh, alzar el pectoral, aunque le voy a añadir dos de bicipiti. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer 30 segundos de esfuerzo de o de entrenamiento con 15 segundos de recupero. Yo lo voy a repetir dos veces. Voy a iniciar con el elástico, più llamo el mole, y la segunda serie la hago con, con el più resistente. Lo importante de todo esto es que tú labores a tu ritmo, lentamente, sin zafreta. Hay 30 segundos para hacer el movimiento delicadamente, suavemente o oh, veloce, como tú voy, lo importante es hacerlo en 30 segundos ok, vamos, ya meter acá mi tapetino ok, prima inicial iniciar, bebíamos un poquito de agua, Noche está, ¿no? hay poca agua ya, pero va a venir, va a venir vamos a hacer un poquito de, de, de movimiento a, a nuestros brazos porque vamos a elaborar hoy, aunque el brazo, el brazo eh, precuestos elásticos, he portado yo una un guante, si te da fastidio como a mí, usa un guante, si no, normal, lo falo sin sin guante, que no, no tiene un problema, la espalda indietro, avanti, ok, vamos a hacer este rolino così. Ta, ta, ta, ta, ta como un pugil, como un pugil, como un pugil, torno indietro, torno indietro, abro, cierro abro, cierro perfecto, perfecto, perfecto, ok, eh, voy a meter un, un timer, un timer, eh, iniciamos nuestro, nuestros ejercicios para hacer el pectoral con todo ese ejercicio de bicipiti. Ok, ¿dónde no el elástico? ¿Con cuál voy a iniciar? Vamos a iniciar con nuestro primo con el piegamento. El piegamento, el piegamento. Ok, vamos a meter el cuello elástico ¿cuál? un poquito en, en un por de nati, ¿cuál? este ok, Vamos a meter el cuello el más el, el fuerte. Cosí, ok, un poquito de orden, orden y disciplina. <ríe> okay, ok, Voy a hacer voy a fare los los siete ejercicios Inicio con uno, ta ta ta ta eh, Inicio primero con los de pectoral y finisco con los dos de bicipiti Después en la segunda ronda prendo el elástico más, digamos más resistente. Vamos a iniciar el primero con a hacer el piegamento con piegamenti. voy a meter el timer. Prepárate ti te il tempo aproximadamente questo dura 10 minuti 10 minuti, 10 minuti ok 3 2 1 via prendi l'elastico in questa forma prendi l'elastico guarda vale. Va. qua, escendo e 30 secondi lentamente guardo di fronte si sí. ok Sí. vamos a desarrollar el pectoral manu vale lentamente lo importante es que tú lo sentas. Sí. hay un de recupero nuestro próximo métalo cual meto meto el materacino no, lo meto para dietro de esta forma. De esta forma. Su. Lentamente. Lo so que cuesta es un polillero. El próximo tú lo sentirás. Abre un poquito la espalda. Guarda sopra. Écolo, ¿eh? Sí. Lentamente. Hay 30 segundos. Forza. Sí. Ok. Vamos a iniciar con el que tiene la manigueta. Cuatro cuadros. El de la manigueta. Paso adelante. Paso adelante. Vale. Paso adelante. Vale. Vamos a hacer esto, ¿vale? Ta. Ta. Lentamente. Ta. Sí. Se sí. sí. sí. sí. se siente, no uh. ok perfecto nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer piego el ginocchio y vamos a hacer esto internamente internamente guardate qua guardate qua vamos a hacer esto tra tra interno Piego el inocchio, esquina dirita, pecho, peto bah. Bah. lentamente, su, su, su, su, su, tra, su, tra, su, tra, su. lento, lento, lento, tra, siente el ejercicio, usa que la fuerza del abdomen. tra, tra, sí, sí, sí. Ok, nuestro próximo, vamos a hacerlo avante, mm -hmm. con este, con este movimiento. avante, avante. Vuelve a Viejo ginocchio, esquina directa. Sí, sí va. Uh, lento, falo, lento, fallo lento. Anda mm -hmm. uh, como la hora del pectoral y... Dopo de esto con el de bicipiti. Ok, perfecto. Haz eso vamos a iniciar con, el, con los dos de, de, de, de bicipiti. Voy a aprender la banda, la yala. Voy a pegar el ginocchio, la esquina directa. piego el ginocchio, el otro, cual. su, lentamente, lentamente, lentamente. Vado bueno. yo, vado vado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 Estamos cuidando, ¿no? Vamos a meter el cuál elástico cuál y vamos a fare esto. Ta. un poco concentrado, un poco concentrado. Va, se va. Lentamente, lentamente. Dopo de esto iniciamos nuevamente con pectorales. Esquina directa. Forza, forza, forza. Ah, okay. Uh, ah, resiste. Uh, ok ¿Cuál continua? ¿Cuál continua? <ríe> pectorales, pectorales, pectorales con la, con la ranchone, con la ranchone, siempre, con la ranchone. La metemos cuadrietro. No paso De lato. Ta, ta, ta, esta Se trata de velocidad, y no parlo bien Ok, a Tapete, tapete, tapete. Tapete. Este va dietro, guarda, dietro. De esta forma. Me estraño. 3, 2, 1, via. Lento. Sale, sale, sale. Madre de Dios, se siente. Vamos, vamos, vamos, por Vamos, andamos con el pectoral. Va, sí si va. Ok. Andamos con el elástico. El elástico aranchone. El aranchone. El aranchón, el aranchón, mandalo cuatro. uno, va. Descente, no incline un poco la testa. Fuerza, fuerza. Vamos, fuerza, fuerza. Forza. Uh, forza, forza, forza, forza. Okay. Uh. Oigan, que la espalda se siente ¿Cuál? ¿Cuál continuo? Vamos a hacer esto. Tras, tras. Lentamente, lentamente. No se Noche no se apreta. Piego el núcleo. Cierto, porque hay más resistencia. guardate el pectoral. Andiamo. Uh, uh, uh, uh, okay. Uh, fuerza, fuerza, uh, Madre de Dios. Adesso vamos a parir. Avanti, avanti. El movimiento será un poquito corto porque seamos un poquito fatigato, aunque la resistencia del elástico. Tú acá se lo puedes repetir lentamente, 2, 3, 4 vueltes. lo cual. Uso la fuerza del abdomen, dai. Uf. Uf. No pondiamos con bichifiti. Cuádate el pectoral y cómo se contrae. Ahora sí, bicipiti, con la banda elástica, vamos a hacerlo lentamente, siempre a tu ritmo, tú no compites con ninguno, no con tu stesso. Lento, lento, lento, lento, sí, lento, sí, lento, sí, lento. Sí. lento. C. Lento. C. Sí. Lento. Okay. Por último, por último, vamos a cuidar la máquina, cuidar la máquina. Cuál la fatiga será... Tropo, tropo, pero vamos a probar, vamos a probar. Será el movimiento más corto. Ok, va. Cuatro cuatro. Va. Forza, forza, forza. Tira, tira, tira lo máximo. Vamos, vamos. Resiste, Paulo. Último esfuerzo. Último esfuerzo. Un saludo para Aima. Aima, saludo para Aima. Aima, que me faltaba Aima. Este entrenamiento este va a ahí, mira comando. Tú lo repites de 2 a 3 volte, a volte, a volte. No está tan fácil, ni aunque difícil. <ríe> eh, les recuerdo, si tú ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, inscríbete, Hazme un, un favor, inscríbete, escríbete, déjame tu comentario, activa la campanita, cosí tú seas el primo en meterte en forma con Físima, todo lo que haces hoy, domani se verá. De Gloria, Pablo, Aima, mira comando, Aima, mira comando. Repítelo tú, 2, 3, 4 volte. Chao, chao, chao.